Ok, pues hoy vamos a empezar eh, un nuevo tema. Eh, es el último tema de este capítulo. 4 eh, creo. En realidad debo decir que este capítulo 4, o sea, realmente fue un capítulo que decidimos dividir Frank y yo. Porque ustedes checan el temario oficial, en la parte de integración compleja. Eso que estamos viendo todo es parte de ese capítulo, ¿no? Entonces, nomás quisimos este, separarlo para que justamente el capítulo de integración no se hiciera tan largo y además porque, bueno, las aplicaciones merecían su propio este, capítulo, ¿no? Porque están bien interesantes. Bueno, no sé, no sé ustedes, pero están bien chidas, ¿no? Entonces, este, pues repito, vamos a empezar a ver ese último, vamos a ver un par de teoremas, ¿no? Importantes para ese último tema y con eso vamos a cerrar el capítulo, ¿va? Yo creo que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy y el día de mañana. Entonces, les comparto mi pantalla y, y empezamos, ¿va? Ok. Entonces, vale. Vamos a ver, pues justamente como les dije. Eh, ah, he empezado a grabar. Eh. Ok. Va. Ahora sí. Como les dije hace un momento, vamos a ver aquí los dos últimos teoremas importantes del curso. Uno de ellos se va a conocer como el principio del argumento y otro de ellos va a ser el teorema de Roucher, Vale, eh, No voy a decir nada al respecto de ellos ahorita para que no diga palabras como tonal al aire y se queden volando. Mejor vamos a esperar a que los anuncie y ahí les tendré que decir no de qué tratan cada uno de esos teoremas. Eh, así de manera rapidísima, este teorema de Rocher es un teorema que pues eh, entre otras cosas cuenta raíces, ¿no? De funciones holomorfas. Y ese principio del argumento básicamente nos dice cómo calcular una cierta integral que tiene que ver con una función holomorfa, bueno, la derivada de una función holomorfa, cociente de la función holomorfa, ¿vale? Entonces, este, pues pasamos directamente, ¿no? A los resultados que requerimos para poder establecer esos teoremas. Y vamos a empezar con un pequeño lema, bien sencillo y bien interesante que es el siguiente, ¿vale? Entonces fíjense, supónganse que se toman U, un subconjunto de los complejos, que es abierto, y voy a tomarme F, una función holomorfa, que tiene por dominio ese conjunto abierto, ¿sale? Y bueno, además de eso voy a tomarme un punto Z0 en el abierto U, ¿va? Entonces fíjense qué cosa tan interesante dice el siguiente lema, van a resultar ser equivalentes que el valor de la función holomorfa en Z0 sea 0, o dicho de otra forma, que z0 sea un 0 de la función f, y fíjense, número 2, que exista una función f1, que tenga también dominio u, ajá, y tenga codominio de los complejos, fíjense, esta función le vamos a pedir que sea holomorfa, y va a cumplir la siguiente propiedad, pues para cualquier punto z que yo me en u, voy a poder escribir a la función holomorfa con la que empecé, f, como z menos z0, por f1 de z, ¿Vale? Si en pocas palabras va a ser equivalente a que Z0 sea un punto un 0 la función holomorfa F A que F la pueda factorizar como Z menos Z0 por una función holomorfa Eso es lo que me está diciendo el teoremita ¿Va? Ok Entonces este... Pues vamos a pasar directamente a la demostración Y se van a dar cuenta que en la demostración vamos a ocupar un... Pues no sé si decirle truquito, pero al menos una idea que ya hemos utilizado al menos unas tres veces en el curso. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a pasar directamente a la parte no trivial que es un implica 2 Entonces, para un implicados, tenemos que exhibir esta función f1. Esta función holomorfa f1. Que me hace el chiste este, ¿no? Entonces fíjense, pues vamos a dar la definición en dos casitos. Que va a depender de si estamos en el punto 0. Cero, Z0, cero, perdón. O no estamos en él. Porque si se fijan y observamos esta expresión que tengo aquí, a final de cuentas, fíjense que cuando z es diferente de z0, f1 es f de z entre z menos z0. ¿No? O sea, como que esto lo obliga a la f1. ¿A cuál tendrá que ser su valor cuando z, repito, es diferente de z0? Entonces, bueno, pues si z es diferente de z0, vamos a definir esto como, pues como debería ser, ¿no? Como f de z entre z menos z0. Y... En el caso en el que tengamos, ¿no?, que Z es igual a Z0, voy a definir a F1 como la derivada de la F valorada en Z0, ¿no? Ese truco, repito, ya lo utilizamos bastante, ¿no?, el de definir una función como un cociente que tiene que ver con la derivada y en el punto, digamos, lo especial, lo definimos como la derivada, ¿va? Ok, entonces, a ver, ¿qué vamos a checar de esta función? Veamos, primero que la función está F1... Es trivialmente holomorfa en U quitándole Z0. ¿Por qué? Pues porque en ese caso la F1 se comporta como este cociente de dos funciones, ¿no? La F y Z menos Z0. F es holomorfa en todo U. Z menos Z0 es un polinomio. Entonces, es holomorfo en todo U. Pero a la hora de tomar el cociente, recordemos que esta función cociente es holomorfa en todos los puntos donde la F es holomorfa, donde Z menos Z0 son holomorfas, que no hay problemas, ambas son en toda U. Pero hay que quitar los puntos donde el denominador se hace 0, ¿no? Y donde se hace 0 el denominador es en Z0. Por eso es que aquí nada más tengo la morfía en no quitándole Z0, ¿va? Ahora, por otro lado notemos que la función de esta F1 es continua en Z0. ¿Por qué? Bueno, pues calculemos el límite cuando Z tiene Z0 de la F1. Bueno, pues como yo hemos ido aproximando a Z0, esta F1 se evalúa, ¿no? Como esta función que tengo aquí, que es F de Z entre Z menos Z0. Ahora sí, ocupamos la hipótesis. Yo sé por hipótesis que F de Z0 es 0. Entonces, pues puedo aquí en la parte de arriba sumar un 0 para reescribir esta expresión como F de Z menos F de Z0 entre Z menos Z0. ¿Para qué quiero hacer esto? Pues para ver que si yo quiero calcular este límite, este límite es precisamente la derivada de F valorada en Z0. ¿No? Pero pues, ¿cómo definimos la F1 en Z0? Pues, como la derivada, ¿no? De la función original. Entonces, pues, ¿qué estamos demostrando aquí? Que el límite cuando se atiende a Z0 de F1 es F1 de Z0. O sea, que F1 es continuo en Z0. Entonces, pues, ya se imaginarán, ¿no? O sea, tengo una función holomorfa, ¿no? En este conjunto, quitándole un punto, ya demostrar que es continuo en dicho punto. Bueno, pues, puedo aplicar el teorema de Morera, ¿no? Para deducir que F1 es holomorfo. vale entonces, pues, ya demostramos que esa función f1 que definía así es holomorfa. Y usted me puede decir, bueno, habría que checar que se cumple esa condición. Pero que se cumple esa condición es trivial, ¿no? Eh, pues justamente por la definición, ¿sale? Entonces, pues, no hay nada que decir, ¿no? Ya tenemos la demostración de esta afirmación, ¿va? Entonces, ya demostramos, entonces, 1 implica 2, ¿va? ¿Cómo le hacemos entonces ahora para demostrar que 2 implica 1? O sea, por hipótesis de que existe una función holomorfa, o sea, que para todo punto en u se cumple esto, y quiero demostrar que f de z0 es 0. Pues sencillísimo. Valúen f en z0. Se les va a quedar z0 menos z0, que es 0. 0 por f1 en z0, pues es 0. ¿No? Entonces ya directamente pues tengo que f en z0 es 0. ¿Sale? Entonces, como bien les dije, lo importante aquí es 1 implicado Ok, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Digo, sé que fue bien fácil la demostración Y que ya ocupamos el mismo truco de toda la vida Pero, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿No? A ver, vamos a ver Ajá Ok Entonces Fíjense Quiero volver a ser insistente, ¿eh? La proposición dice si Z0 es un 0 de una función holomorfa F, puedo factorizar a la función holomorfa F como producto de Z menos Z0 por F1, ¿vale? Antes de que analicemos bien bien lo que dice este lema, permítanme ponerles un corolario que ya es directamente de, bueno, se deduce directamente lo que demostramos, más un argumento de inducción, ¿no? O sea, ustedes se pueden preguntar, bueno, aquí el 0... Pues de entrada no me dice nada la afirmación, pero bueno, vamos a pensar que es un cero simple, ¿no? O sea, F nada más tiene al cero como, tiene a Z0 como cero, y no sabemos a priori si Z0 sea un cero con multiplicidad, ¿vale? Si puede ser que Z0 sea un, un cero con multiplicidad doble o triple, eso no lo dice la afirmación, nada más dice, si es cero, puedes factorizar básicamente Z menos Z0 de la expresión de F y la función que te quede es holomorfa ¿Va? Entonces la buena pregunta es ¿Qué sucede si mi cero tiene un orden mayor a 1? Pues eso es básicamente lo que dice el corolario Y pues, el argumento que se demuestra este por inducción Que es, fíjense Si ustedes toman U, un subconjunto de C un abierto Si toman otra vez F holomorfa definida en U y con valores en C Y si toman Z 0 un punto en U Entonces van a ser equivalentes Z 0 es un orden, es un cero, perdón, de orden N un natural positivo, por supuesto, de f, a que exista f1, una función holomorfa definida en u, fíjese, con la propiedad de que para todo z en u, pueda yo factorizar a f como z menos z0 a la n, por f1 de z, ¿vale? Si se fijan justamente, ¿no? o sea, el que z0 sea un 0 de multiplicidad de n, nosotros lo pensamos como que justamente si pensamos, por ejemplo, en polinomios, a que el polinomio lo puedo expresar como el polinomio, el polinomio en cuestión, que en este caso sería f, lo puedo expresar como z menos z0 a la n por otro polinomio. ¿No? En, esa, en ese teorema, ¿no? De funciones holomorfas, obtenemos la misma conclusión. ¿no? O sea, si mi cero tiene orden n, puedo escribir a la función holomorfa f como z menos z0 a el orden no del cero que tengo y eso multiplicado por una función de lo morro, vale. Entonces como bien les dije la demostración de este argumento es una demostración por inducción, entonces la vamos a omitir, vale. Va a ir a los ejercicios del capítulo. ¿Mm? Entonces bueno, simplemente es un teoremita que claramente se deduce del anterior, va. Entonces eh, repito un teorema de factorización que me permite sacar con toda la multiplicidad una factorización de f que involucre a la raíz, repito, con toda su multiplicidad, por una función holomorfa. ¿Va? Ok. Entonces, ya que tenemos esto en mente, ahora sí vamos a hacer el comentario que yo quería hacerles hace un momento. ¿Va? Y es que hay que notar que este resultado, el que acabamos de demostrar el lema, y por ende, también el corolario que aparecen aquí en las notas, son resultados. Que no son ciertos en el caso de funciones reales, a no ser que la función real que ustedes trabajen sea una función polinomial, ¿no? Ustedes, por ejemplo, de álgebra, no sé, superior 2, que es donde se ven polinomios, o si los vieron en la 1, no sé dónde los hayan visto. este Saben que si una función polinomial, por supuesto, o un polinomio, piénsenlo así, tiene un 0, esa, ese polinomio lo puedo factorizar como Z menos Z0, donde Z0 es el 0 Por otro polinomio, que es lo que estamos diciendo aquí ¿No? Pero a ver, vuelvo a ser insistente Vean que este esta proposición, o no este lema le Está diciendo Aquí en el mundo complejo Eso no vale solo para polinomios Sino que vale para cualquier función Que sea holomorfa Eso está increíble, ¿no? O sea, por ejemplo Pensemos, y hay un contraejemplo Bien sencillo en el caso real Piensen en la función seno la función seno real, fíjense, satisface que el seno de 0 es 0. ¿no? Entonces, si ustedes quisieran escribir, ¿no?, ocupando la proporción anterior al seno de, la, de x, utilizando este 0. tendríamos que poderlo escribir como x por otra función, que en este caso la función es seno de x entre x, ¿va? Entonces, aquí está la factorización, ¿no?, como x menos el 0, que en este caso es 0. y luego aquí por otra función, la función seno de x entre x. Sin embargo, ¿qué es lo que notamos? Que la función seno de x entre x no es diferenciable en x igual a 0. ¿No? Entonces, eso nos da un ejemplo bien sencillito, en el cual ustedes pueden ver que en el contexto real, la proposición anterior no es cierta. ¿No? Salvo, como les dije hace rato, para polinomios, que ahí es donde sí conocemos el resultado. ¿Va? entonces bueno, es un resultado bastante importante por eso, porque otra vez... Es uno de esos resultados que solamente se hablan en, en el mundo complejo. Y eso quiere decir que no hay un análogo, ¿no? En el mundo real, salvo para ciertas excepciones, que repito, son en este caso las funciones polinomiales. ¿Va? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer va a ser utilizar este resultado, ¿no? O su corolario que acabamos de demostrar para, pues justamente, enunciar el primero de estos teoremas importantes que vamos a ver, que es el principio del argumento. Uh -huh. Y bueno... Para poder definir ese principio del argumento, va, o para dar este principio del argumento mejor dicho vamos a dar una definición que va a ser bien importante para lo que resta del curso, que es la idea de lo que, sea, de lo que es una función meromorfa, ¿vale? Entonces, a ver, voy a pasar directamente a la definición 48 que aparece aquí. Eh, aquí les pongo una pequeña notita, a lo mejor si quieren la leemos rápidamente. Por ejemplo, de este teorema que acabamos de ver de la factorización, uno puede deducir algunos teoremas interesantes como por ejemplo la, la regla de Hopital, para el caso de, de funciones de variable compleja, ¿no? A lo mejor ustedes se pueden haber preguntado eso, ¿no? O sea, en el cálculo de límites, hasta el momento, eh, todos los teoremas que tenemos de límites en el contexto complejo, en realidad claramente están, este, tienen su análogo, ¿no? En el contexto real. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué sucede con los teoremas de Hopital, ¿No? Bueno los teoremas del hospital, también tenemos su versión compleja, y esa versión compleja uno la puede demostrar con precisamente este, esta idea, ¿no?, de tener ceros y la existencia de una factorización, ¿va? Entonces, eso proviene como ejercicio en las notas, no sé si vaya a venir como ejercicio en la tarea, yo sinceramente creo que no, pero bueno, ahí lo pueden checar en cualquier caso, ¿no? Entonces, si ya antes les había impresionado, ¿no?, el resultado, ¿no?, porque era un resultado, ¿no?, que no tenemos en el caso real, esto de que también se deduzcan aquí, ¿no? Alguna fórmula, algunas fórmulas del hospital Ya también debe decirles que es un resultado importante ¿Va? Pues bueno Ya cerrando ese pequeño paréntesis que quise hacerles Porque bueno, es importante decirlo, ¿no? Y para que se vayan dando cuenta de que La teoría compleja es como la teoría real Más muchas cosas más eh, Vamos ahora sí a pasar a la definición que les dije hace un momento, ¿no? Que es la definición de función meromorfa Entonces, a ver Voy a empezar como siempre con U, un subconjunto de los complejos, que sea abierto, ¿vale? Y esa es la definición de lo siguiente. Una función meromorfa en ese conjunto abierto U, va a ser una función holomorfa, fíjense, F, que va a tener dominio U, quitándole un cierto conjunto que le estoy poniendo PDF, porque este conjunto depende de la función y toma valores complejos donde ese conjunto PDF es un conjunto discreto en U y todos los puntos de PDF son polos de F. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo con todo esto? El que yo estoy pidiendo que el conjunto PDF sea un conjunto discreto, lo único que nos quiere decir es que este conjunto PDF no es un conjunto que tenga puntos de acumulación. Vamos a ver, les recuerdo La noción de conjunto discreto A lo mejor creo que vale la pena Aquí hacer un pequeño dibujito Entonces pensamos aquí Como siempre, ¿no? A nuestro abierto U Vamos a pensar a nuestro abierto U Ese es U Aquí tengo mi F Entonces, fíjense Y va a dar a los complejos Lo que está diciendo la noción de función holomorfa Es que esta F No está descrita en todo el conjunto U Sino que hay que quitarle un cierto conjuntito que es discreto ¿Cómo se ven los conjuntos discretos? Como les dije hace un rato, Son aquellos que si bien pueden tener una cantidad infinita de puntos, los puntos están suficientemente separados, por son discretos, ¿no? Es decir, no se acumulan en un solo lugar. Es decir, puedo en todos ellos trazar una pequeña bolita, ¿no? Que me diferencie, a ver, voy a poner las bolitas cerradas, uno de otro. Entonces, en este caso aquí los puntitos negros serían los equivalentes, ¿no? A, o bueno, la definición de mi punto PDF, de mi conjunto PDF, y lo que estoy diciendo es, entonces, la función holomorfa esta f, Está definido en U quitándole solo esos puntitos que están aquí en, en negro. ¿Va? Entonces, le pues estoy quitando los puntos aquí en negro. Entonces, si fíjense esto. F está definida en U salvo cierta cantidad de puntos. Es lo que estoy diciendo. Y en esa U, quitando este, esa cantidad, ¿no? esa este, cantidad especial de puntos, la función f es holomorfa. ¿Vale? Y bueno, además estoy pidiendo que los puntos... Puntos, ¿no? Que me conforman este conjunto PDF Todos ellos sean polos de F ¿Va? Entonces, eso es lo que es una, de una función Meromorfa ¿Ok? A lo mejor, puesto así La definición puede parecer muy abstracta y muy rara Pero No estamos haciendo nada del otro mundo Vamos a, de hecho, a ver Pensar ejemplos bien sencillos A ver, a lo mejor creo que vale la pena Escribir un par de ejemplitos aquí Para que vean cuál es la idea Ejemplo, piensen por ejemplo en la función f que va, fíjense, de los complejos quitándole el cero, en los complejos, dada por a cada z, lo mando a 1 entre z. Es un ejemplo de una función meromorfa, ¿no? ¿Por qué? Vean que en este caso pdf sería el unitario del cero. Porque nosotros sabemos que la función 1 entre z es holomorfa en todos los puntos del plano complejo salvo en el 0. Entonces, de entrada ya cumple esa primera condición, ¿no? De ser holomorfa en u quitándole un cierto conjunto. ¿No? El conjunto formado por el unitario del cero claramente es un conjunto discreto. ¿No? Y bueno, la última condición que habrá que checar es que todos los elementos de este conjunto PDF son polos. Pero trivialmente cero es un polo de la función de f aquí ¿No? Entonces, ese ya es un primer ejemplo de una función que es meromorfa, ¿Va? Entonces, a ver, ya se imaginarán cuáles son los demás ejemplos, ¿no? O sea, por, a ver, vamos a pensar otro ejemplo Entonces, a ver, es que le pongo a este uno Y le pongo a otro, vamos a poner otro ejemplo 2. Pues, ¿qué les parece si consideramos, por ejemplo, una transformación de Mebius? ¿No? La transformación de Mebius tenía esa forma Az más b entre Cz más d y se acordarán que estas eran funciones que iban del plano complejo, quitándolo los puntos donde el denominador es cero, que es menos d entre c, y nos tomaban valores en los complejos, ¿no? Otra vez, por el argumento este, completamente análogo al que hicimos arriba, la función esta, cuando yo quito el punto donde el denominador es cero, es holomorfa. Entonces, en este caso, el p de t, porque la función le estamos llamando t, Sería el unitario de menos d entre c, ¿no? Entonces, aquí es holomorfa esta función, como aquí nada más un punto del plano complejo, otra vez mi conjunto es discreto, y trivialmente menos d entre c tengo un polo, ¿no? Porque ahí la función se ve infinito. Entonces, cualquier transformación de Mebius es un ejemplo de una función que es meromorfa. Entonces, ya se imaginarán cuál es el rollo de esto. Cualquier función que sea cociente de dos funciones holomorfas va a ser una función meromorfa. ¿Por qué? Pues porque el único lugar donde hay que tener cuidado para ver la holomorfía de esa función son los puntos donde el denominador se hace cero. Entonces si quitamos los puntos donde el denominador se hace cero, la función definida como un cociente, cualquier función que sea racional, va a ser un ejemplo de una función meromorfa donde el p de f de la función correspondiente va a ser los ceros del cociente. ¿Va? Entonces... Si se fijan, ya pensando esto, eso es algo que ya hemos trabajado muchísimas veces, ¿no? O sea, siempre, siempre hemos dicho el argumento de tengo cociente de dos funciones, ¿dónde es alomorfo esta función? Pues en todos los lugares donde son holomorfos el numerador y el denominador, quitando los puntos del, donde el denominador se hace cero. De hecho, eso te lo ocupamos en la demostración que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya es un concepto que ya conocemos bastante bien, simplemente le estamos poniendo nombre ahorita. Uh -huh. A ver, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con eso? ¿Con la definición de función meromorfa? A lo mejor creo que vale la pena, ¿no? Poner estos ejemplos en las notas. Entonces, los voy a poner al ratito, ¿va? Para que estén en las notas cuando las suba a, a Classroom, ¿va? Entonces, a ver, cómo sea, ¿hay dudas? ¿No? Entonces, ok, entonces... Espero yo, ya hemos entendido la definición de función meromorfa. Vamos uh -huh. a ver, esa, repito, va a ser el ingrediente esencial en el cual vamos a establecer los teoremas que vamos a ver aquí, que es el principio del argumento, y este eh, el teorema de Rouchet. ¿Va? Entonces, ok. Una pequeña observación que podemos hacer y que es bien interesante. Es que ese conjunto de funciones meromorfas, cuando tomamos como conjunto a un abierto y conexo, tiene cierta estructura algebraica. A saber, la estructura algebraica es que ese conjunto es un campo, ¿va? Entonces, es una pequeña proposición u observación que vamos a hacer que aparece aquí en la proposición 100, ¿no? Entonces, a ver, la, direct la leemos directamente y quizás ahorita comentamos algo acerca de eso, ¿no? Fíjense. ¿Qué es lo que dice la proporción? Pues directamente lo que les dije. Si ustedes consideran el conjunto de funciones meromorfas en un abierto conexo, esta cosa nos va a ser un campo, fíjense, con las operaciones definidas de forma puntual. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, a ver. Vamos a definir, voy a escribir un poquito para que quede clara la afirmación. Eh, como notaron ahí, es una afirmación que vamos a poner como un ejercicio, este... O sea, es, un, es una observación interesante, pero no lo vamos a explotar eh, en todo su esplendor aquí en el curso. Entonces, por eso lo ponemos como observación. Entonces, fíjense. Voy a definir como m de u al conjunto de las funciones que van de u en los complejos. De tal manera que f es meromorfa. Meromorfa. ¿No? Y ojo, recuerden que u tiene que ser abierto y conexo ¿Va? Entonces, a ver. ¿Qué es lo que dice la afirmación? Bueno, supónganse que yo tengo dos funciones f y g, que en el conjunto de funciones meromorfas en u. Entonces, a ver, la idea es, como a final de cuentas estas cosas son funciones, yo puedo sumar estas funciones, ¿no? Puedo definir quién es f más g en un cierto valor de u, ¿no? Y esto por definición lo podemos hacer, ¿no? O sea, podemos definir esto de forma puntual. ¿A qué me refiero con eso? Bueno. Pues yo sé calcular f de z, yo sé calcular g de z, esos son complejos, lo que puedo hacer estas cosas es sumarla, ¿va? Y esto me está definiendo una suma a nivel de funciones, ¿ok? Entonces a ver, de forma análoga uno puede definir lo que es el producto de estas dos funciones, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer para tomar el producto? Pues como ya esperarían, f de z, sé calcularlo, es un complejo, g de z es un complejo se calcularlo, y como aquí yo tengo dos complejos, puedo tomar su producto, ¿no? Y eso me permite definir la función producto f por g, ajá, entre la función f y la función g, que tienen como, bueno, que van de u en los complejos. ¿Mm? Entonces, fíjense, lo que está diciendo la afirmación es que si ustedes consideran este conjunto de funciones meromorfas en u, lo dotan con esta suma que pusimos aquí y con este producto de funciones que hicimos aquí, esa cosa tiene estructura de campo, es un campo, ¿no? O sea, en particular lo que nos está diciendo esto es que la suma de dos funciones meromorfas sigue siendo una función meromorfa y que el producto de dos funciones meromorfas sigue siendo una función meromorfa. Más aún, pues, esta suma y este producto cumplen todos los axiomas que vimos al inicio del, cur del curso, ¿no? Que son los axiomas de campo, es decir, esta suma es asoci asociativa, hay una función especial que es neutro respecto a esa suma. Cualquier función meromorfa tiene un inverso aditivo. Que también va a ser una función meromorfa. En el producto, el producto es asociativo. no eh, A ver, aquí va una parte importante. Como es un campo, cualquier función meromorfa, no cero, tiene un inverso. El producto distribuye por las, eh, en la suma. Etcétera, ¿no? Y todas las demás este, afirmaciones que, que conforman la definición de campo, ¿vale? Entonces, es bien interesante porque, repito, eso nos está diciendo que este conjunto de funciones meromorfas tiene una estructura, ¿no? Y vamos a poder operar con esa estructura, ¿vale? Entonces, bueno, a saber lo que está diciendo la estructura es, en particular, suma de funciones meromorfas es meromorfa y producto de funciones meromorfas es meromorfa, ¿vale? Entonces, como les dije, eh, no vamos a explotar este... Eh, esta estructura, ¿no? En todo su poder, eh, la forma de explotar esto sí ya corresponde a, por ejemplo, el siguiente curso, que es el curso de variable compleja 2. Aquí simplemente lo ponemos como observación, y como es una observación, realmente lo vamos a poner como un ejercicio, ¿vale? Y, y bueno, no es muy difícil hacer el ejercicio, ¿no? O sea, realmente las propiedades para la suma y para el producto se siguen de que se cumplen para funciones, salvo quizás la parte de buscar el inverso multiplicativo, y realmente lo único que hay que checar aquí es que. Suma de meromorfas es meromorfa y que producto de meromorfas es meromorfas, ¿no? O sea, realmente el ejercicio se resume a demostrar eso y que cualquier función meromorfa tiene un inverso multiplicativo, ¿vale? Cosa que para nada es difícil de hacer, ¿ok? Entonces, bueno. ¿Dudas, preguntas? Eh, ¿Quieren que les platique algo más acerca de esto o, o continuamos? Digo, no sé. Digo, ya saben, ¿eh? me pueden preguntar. ...lo que quieran... Eh, ...claro, en torno al corno... Este... ...bueno, ahí cualquier cosa... ...me... detiene ...no, no escribo nada así... ...no... Nah. ...ok... ...entonces, ahí está... ...entonces, es una pequeña propiedad... ...interesante... ...que repito, no vamos a explotar... ...ahora sí... ...lo que sí quiero que... ...hagamos... ...es una pequeña... Uh, ...proposición... ...que básicamente... ...redondea esta intuición... Que obtuvimos en el momento donde el que ahorita escribimos los ejemplos de funciones meromorfas. ¿Se acuerdan que los ejemplos que dimos estaba la función 1 entre z. O las transformaciones de Mebius. ¿no? O en general les dije que. Cocientes de dos polinomios. Siempre va a ser meromorfo. ¿No? Entonces bueno. Básicamente lo que nos va a decir la siguiente proposición. Es que al menos de forma local. Todas las funciones meromorfas. Siempre se van a ver como cocientes de dos funciones holomorfas. Antes de pasar a demostrar esto, quiero hacerles una pequeña observación. Y se las voy a hacer ahorita porque, bueno, si no se me va a olvidar seguramente. Vamos a remitirnos al inicio del curso. No sé si ustedes recuerden, pero por, por ahí en las clases que estuvimos tratando, ¿no? En el primer capítulo cuando estudiamos los primeros ejemplos de funciones, que les llamamos funciones elementales, es decir, cuando introdujimos el seno, coseno, el exponencial y todo eso, yo les hice una pequeña observación y yo les dije, de, esta, de la descripción geométrica que tenemos de las funciones complejas, yo les dije que las funciones complejas como que daba la impresión a que se parecían mucho a los polinomios, ¿no? Yo les dije, pues como que no sé ustedes, pero el comportamiento de estas funciones, al menos de forma local, Recuerda mucho lo que hacen los polinomios en el contexto real, ¿no? O sea, como que las funciones complejas no son tan raras. Bueno, para comentar bien el argumento, ahí hay que, habría que agregar la, el adjetivo de las funciones, ¿no? Diferenciables complejas no son tan raras. Y eso es algo de esperarse porque, por ejemplo, si ustedes piensan, ¿no? En, no sé, eh, el teorema de la aplicación conforme, lo que nos decía ese teorema es que las funciones diferenciables cuya derivada no es cero, ¿no? En un punto, se podían ver localmente como una rotación y una homotecia. Espero que se acuerden de eso, ¿no? Y eso hace que las funciones estas no sean tan raras, ¿no? Porque una rotación y una homotecia no es más que multiplicar por un complejo, ¿no? O sea, localmente todas las funciones diferenciales complejas se pueden ver como polinomios. Entonces, vean que justamente esa proposición, 111... 101, perdón es otro de esos resultados ¿no? o sea una función meromorfa si bien es cierto que todos los ejemplos que se nos pueden ocurrir ahorita son quizás cocientes de dos funciones polinomiales en general en general podemos verlas a las funciones estas, repito, meromorfas como cocientes de dos funciones holomorfas, otra vez está este hecho ¿no? de que las funciones holomorfas son bien parecidas a los polinomios ¿no? en el sentido de que nos permiten expresar a cualquier función meromorfa Como cocientes de dos de ellas Así como los polinomios Nos permiten, y eso es por definición Obviamente, expresar a cualquier función racional Como cociente de dos polinomios ¿Va? Nada más repito, hay que tener cuidado porque La proposición esta es Esto vale de forma local nada más ¿Va? Entonces a ver pues ya Vamos a dejar el bla bla bla y vamos a pasar a la proposición ¿Va? Entonces bien Lo que dice la proposición ya en Palabras técnicas es lo siguiente coincidencia U, un subconjunto de los complejos, un abierto, no vacío, y voy a tomarme F, una función definida en U y con valores en los complejos, que sea meromorfa. Entonces, lo que hice en mi proposición es que, si ustedes toman un punto Z0 en U, para este punto Z0, puedo encontrar una vecindad abierta, vamos a llamarle V, con la propiedad de que en esa vecindad abierta, F... La puedo escribir como el cociente de G con H, donde G y H son dos funciones definidas en U, B, y que toman valores complejos, y esas funciones son holomorfas en U, Quiero ser insistente en que G y H no están definidas globalmente en U, sino en la vecindad esta V, ¿vale? Entonces, bueno, por eso es que el resultado es local, ¿va? Solamente puedo decir algo así, eh, algo acerca de una vecindad de Z0 uh -huh. ¿Cómo va la demostración? La demostración es una reverenda eh, babosada Está muy sencilla Porque fíjense muy bien lo siguiente Voy a considerar el punto Z0 en cuestión ¿Vale? Y básicamente voy a hacer dos casitos Voy a ver en qué sucedería si Z0 es un polo de F Y si no es un polo de la F ¿Va? Entonces fíjense Si Z0 no es un polo de la F Pues entonces vean que esta F pues justamente es holomorfa en todos los puntos de U, quitando PDF, ¿no? Donde PDF a su conjunto de polos. Recuerden que la función de esta F es meromorfa. Y meromorfa quiere decir ser holomorfa en un conjunto, en el conjunto U, quitándole el conjunto de polos, que es un conjunto discreto, ¿no? Entonces, F en particular es holomorfa aquí, en U quitándole PDF. ¿Va? Entonces vean que si yo me tomo v como u quitándole P de eso trivialmente es un abierto, y además F lo puedo escribir como F entre 1. F es trivialmente holomorfa en V, la función constante 1 es holomorfa en V, y entonces yo escribía F como cociente de dos funciones holomorfa. En claro, V. ¿Va? Ahora, ¿qué sucedería si Z0 es un polo de f? De orden n, bueno, pues lo que puedo hacer es, ahora sí, ocupar el colario que comentamos hace un ratito. Como es un polo de orden n de f, vean que si yo considero la función 1 entre f, esa función tiene como 0 de orden n a z0, ¿no? Entonces, puedo factorizar en. A ver, quizás esto es algo que, que voy a escribir. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente, fíjense. Lo que estoy diciendo. Es esto. F tiene a Z0 como polo de orden N. Entonces, fíjense. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me considero la función 1 entre F, ajá, esta función tiene a Z0, pero fíjense ahora como 0, ¿no? De orden N. Y esta es holomorfa en todos los puntos donde la f nos anula. Entonces, puedo aplicar el resultado que acabamos de demostrar hace un rato. Eso quiere decirme que esta función 1 entre f la puedo factorizar como z menos z0 a la n, porque aquí es 0 la función esta, por una función g que es holomorfa en los mismos puntos donde la función 1 entre f es holomorfa. Es decir, en los puntos donde 1 entre f nos anula. ¿Va? Entonces, pues, ¿esto qué me implica? Que lo que me implica acá es que si saco otra vez, ¿no? El inverso de ambos lados F lo puedo escribir como 1 entre z menos z0 a la n por g Y eso lo puedo escribir como 1 entre z menos z0, ¿no? A la n por 1 entre g Y esta función es una función que es holomorfa ¿No? En todos los puntos donde la g nos anula ¿Está? Entonces, esto es lo que estoy diciendo en la afirmación, ¿no? F la puedo escribir como Un cociente de una función holomorfa entre esta menos esta cero elevado a la n. Que es lo que está diciendo aquí precisamente mi afirmación. ¿Va? Y la función holomorfa, pues justamente es el holomorfa, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿no? En todos los puntos donde la f nos anulaba, ¿no? O sea, básicamente los polos, ¿no? Entonces, pues ya tengo aquí la descripción de f como cociente de una función holomorfa entre otra función holomorfa, ajá. ¿En dónde? Pues en los puntos donde la O sea, los puntos u Quitando los polos de la función f ¿no? Que es donde se anulaba la 1 entre f ¿Vale? Entonces, pues ya vimos que localmente Es cierto, ¿no? Que cualquier función meromorfa Es consciente de dos funciones meromorfas De hecho, si ustedes fueron observadores El abierto que me sirve En los dos casos es U quitando los polos de la función f ¿Va? Que esos polos son importantes Porque cuando ellos di la definición de función meromorfa entonces fíjense es básicamente casi casi una tautología, ¿va? Ok. dudas, preguntas, observaciones. Porque si no tienen dudas este argumento que acabamos de hacer, ¿no? De describir cuando uno encuentra un polo, ¿no? A f como cociente de g con, una, con la potencia del polo, lo vamos a utilizar ahorita en la siguiente proposición. Uh -huh. Entonces, a ver, voy a regresar al chat para ver si tienen dudas ¿no? No, De hecho, se supone que va a ser un sonidito, ¿no? Si me escriben que tienen dudas, ¿no? Pero bueno. Este, entonces, bueno. Ya tenemos que localmente. Toda función meromorfa es cociente de dos funciones holomorfas. ¿Va? Pues ahora sí. Ya con esto y con esta afirmación. Tenemos todos los preliminares necesarios. Para introducir este primer teorema importante de esta sección Que es lo que se le conoce como el principio del argumento ¿Vale? Entonces, vamos a leer el enunciado Que como les dije, es una fórmula que nos va a permitir calcular un, una cierta integral Y ahorita vamos a pasar la demostración de esta ¿Vale? Entonces a ver, Vamos a leer el enunciado Mucha atención a lo que dice Vamos a considerarme f una función Definida en U, un subconjunto de los complejos En los complejos Que sea Meromorfa Aquí como siempre, U va a ser un abierto ¿Vale? Aquí es Eso es algo que voy a agregar, va Entonces, U es un abierto y estoy considerándome Una función meromorfa En ese abierto Que toma valores complejos, va Y ahora, aquí voy a una parte importante Voy a suponer Que esta función Tiene como ceros al punto Z1 hasta Zn y tiene como polos a W1 hasta Wm. Es decir, aquí estoy enunciando quiénes son directamente los ceros y quiénes son directamente los polos de la función esta f. Por supuesto que esta función puede no tener ceros o no tener polos. No hay problema. En ese caso, tomaríamos n igual a 0 o m igual a 0. n igual a 0, si no hay ceros. Y m igual a 0 si no hay polos, ¿va? Ahora, aquí va una parte importantísima. Ojo con esto: los, tanto los ceros como los polos están contados por multiplicidad, con multiplicidad. ¿A qué me refiero con eso? Si mi función holomorfa tuviera un cero de orden 2, aquí en esta lista de ceros aparecería ese cero listado dos veces. A eso me refiero con que tenga esté contado con multiplicidad va Es decir, aquí va a estar repetido el número de veces que se repita un polo en esa lista. va Esa es la razón por la cual no escribí esto como conjunto. Noten que si voy escrito escribir esto como conjunto, acuérdense, ¿no? Si tengo un conjunto que tiene dos elementos iguales, ese conjunto es igual al conjunto que tiene solamente el elemento. ¿no? A ver, a lo mejor como lo dije está raro, pero lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? O sea, acuérdense que notación conjuntista, ese conjunto... Es lo mismo que este conjunto, ¿no? Y bueno, si tengo ese conjunto A, B, C, y aquí repito A, por ejemplo, es lo mismo que el conjunto A, B, C, ¿no? O sea, en conjuntos no leemos, ¿no? Repeticiones. Entonces es la razón por la que no escribí, repito, los ceros y los polos como un conjunto. Lo escribí como una lista para justamente hacer ver que los estoy tomando con multiplicidad. O sea, que se pueden repetir, ¿vale? Ok, ahora. Voy ahora a meter una hipótesis de las que hemos ocupado muchísima, muchísimas veces en el curso. Voy a considerarme sigma una curva que va del 0 a 1 en U, que va a ser cerrada, y C1 a trozos, que va a ser homotópica a un punto. ajá. Y además le voy a pedir esta curva que no pase por los ceros ni por los polos de F. ¿Vale? Y bueno, aquí quizás es algo que no sé si no escribí en las notas que le mandé al editor o se me olvidó. También hay que pedirle esta curva que rodee a los ceros y a los polos de la función F, ¿no? O sea, estos, este Z1, Zn, W1, Zwm, están en la región acotada por sigma, ¿va? Entonces, eso se lo voy a agregar a las notas, ¿va? Entonces, a ver, repito, ¿cómo queda todo? Voy a tomarme sigma, una curva cerrada, C1 a trozos, homotópica a un punto que no pasa por los ceros ni por los polos de F, y de tal manera que esos ceros y polos se encuentran en la región acotada por la curva esta. ¿Vale? Entonces, bueno, ok. Bajo esas condiciones, se cumple la siguiente igualdad. 1 entre 2pi, la integral sobre sigma de F' de Z entre Z, es integrado respecto a Z, fíjense, va a ser igual... A la suma desde j igual con 1 hasta n, ¿por qué n? Porque hay n ceros de el número de vueltas de sigma en el cero correspondiente, menos la suma desde j igual con 1 hasta m, ¿por qué m? Porque hay m polos de el número de vueltas de sigma ajá, en el polo correspondiente. ¿Vale? A ver, ustedes fijan viendo lo que dice la fórmula, lo siguiente, la integral esa que tengo aquí es la diferencia de la suma de los números de vueltas, ¿no? Que da la curva sigma a los ceros en cuestión, menos la suma de los números de vueltas que da la curva sigma a los polos en cuestión. Fíjense que en particular, no sé si ya se dieron cuenta, pero aquí nos estaba nos está apareciendo algo increíble. Esa integral que tenemos aquí, 1 entre 2 pi, esa integral que tengo acá, es igual a esta diferencia. Pero recuerden que los números de ceros siempre son enteros. Demostramos que siempre son enteros. Entonces aquí tengo diferencia de dos enteros. Entonces eso que tengo aquí es un entero. Entonces, cosa súper mágica, esta cosa que tengo aquí tiene que ver con una integral dividida entre 2 pi. Siempre, siempre va a ser un número entero. Que está dado por esta diferencia. No sé ustedes, pero eso está increíble. ¿No? O sea, este tipo de integrales que son derivadas de una función holomorfa, De la función holomorfa, Eso divides entre 2pi. y Siempre van a ser un entero. Y el entero está dado por esta diferencia de números de vuelta. Repito. Teorema increíble. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a empezar a hacer la demostración. La demostración no es muy difícil. De hecho, es aplicar esta idea que acabamos de ver en la demostración de aquí arriba de que. O sea, esta, ¿no? De que f la podía ver, ¿no? Como g entre z menos está cero a la n. ¿Vatos? Esa es la, la idea que vamos a utilizar en todo momento para dar la moción de esto. ¿Vatos? a ver. Pasamos directamente a la demostración. ¿Va? Entonces pues fíjense. Voy a considerar ZJ un cero de mi función holomorfa esta f. ¿Vale? Recuerden, tengo desde z1 hasta zn los ceros. Aquí lo que estoy diciendo es, a ver, si yo considero uno de estos, puedo aplicar el argumento, ¿no? O sea, la, el lema que vimos al inicio de la clase para decir, esta función f la puedo escribir como z menos zj multiplicada por una función holomorfa. ¿Vale? Y como puedo aplicar este argumento para cada uno de los ceros, entonces un argumento... Pues justamente, básicamente por inducción, me diría que la función esta f la puedo escribir como el producto de sus ceros, ¿no? Es decir, el producto desde j igual con 1 hasta n, de z menos zj, por una función f tilde, donde esta función f tilde es una función que es holomorfa. Y aquí va una parte importante. Y fíjense que eh, estas funciones holomorfa, esta función f tilde, ya no se anula en los puntos. ZJ ¿Vale? En pocas palabras que lo que estoy diciendo aquí Estoy extrayendo Todos los ceros de la función F ¿No? Que es lo que, está, lo que me está diciendo Este producto que tengo aquí, aquí están todos los ceros de la función F Y estoy expresando a esta función F Como el producto de todos sus ceros Por una función que ya no se anula Es decir, que ya no tiene ceros Los ceros de F ¿no? Aquí, aquí ya en este producto Ya metí a todos los ceros de la F ¿Vale? Entonces, ok Ya escribí esta función F así Entonces fíjense como tengo esta f descrita como un producto de n más un factores, puedo aplicar la regla de Leibniz. ¿Va? Y si aplico la regla de Leibniz básicamente, ¿no? Otra vez, o si quieren, por un argumento de inducción sobre la regla de Leibniz. Si yo calculo la derivada de esto, me va a quedar la siguiente expresión. La derivada va a ser la suma desde j igual con 1 hasta n de el producto. Desde l igual con 1 hasta n de L quitándole j. De Z menos ZL. y eso multiplicado por F tilde de F tilde en Z más el producto de J igual que 1 hasta N de Z menos ZJ por F' prima de Z. A ver, no nos hagamos bolas. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? A ver, le, voy a quizás escribir un poquito. Eh, y a lo mejor aquí va a ser el momento, pues, ¿no? Para, para dar la clase. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Si yo tengo una función. Que puedo describir como producto de funciones Así hasta Fn. A ver, no sé qué pasó eh, Creo que se desconectó alguien No, creo que no fue yo Ok, entonces a ver Si tengo esta f como un producto de funciones Y yo sé que esta función es diferenciable Lo único que estoy diciendo aquí es lo siguiente ¿Cómo calculo la derivada de esta f? Pues puedo aplicar sucesivamente la regla de Lightning, ¿No? La regla de Leibniz me diría lo que tienes que hacer aquí es Tómate la derivada de la primera función que aparece Y luego multiplícala por las funciones restantes ¿No? Así hasta Fn Luego Calcula la derivada de la función En este caso sería F2 Y multiplícala por las funciones restantes eso sería F1 por F2' Luego aquí multiplico por F3 Y así hasta Fn ¿No? Y así voy calculando la derivada de cada una de las funciones Hasta que al final mi último término va a ser el producto de F1 hasta Fn-1 Por la derivada de Fn entonces, vean que lo que estoy diciendo aquí Es exactamente O lo que estoy escribiendo en la expresión esta Es esta aplicación de la regla de la Que acabamos de hacer aquí, ¿no? no más la estoy escribiendo de forma, o sea, compacta Cuando la sumas, ¿no? O sea ¿Cómo calculo la derivada? Pues en primera Tengo que derivar todos los términos Y como aquí Fíjense que cada, la derivada de z menos zj es 1 Porque la es derivada respecto a z Fíjense que cómo me quedaría Los sumandos me van a quedar en todos lados un sumando. Que va a tener todos los factores de este producto. Salvo uno de ellos. Porque tiene derivada 1. Que es lo que está diciendo esta suma que tengo aquí. ¿Vale? Y el último término que voy a obtener. Pues va a tener todos los términos del producto. Y lo único que estoy derivando es este último factor. va Entonces si se fijan, no es más que la regla de la init Que acabamos de escribir hace un momento. ¿No? Definida para productos. ¿Sale? Ok. Bueno. Ya que tenemos esto. Ya nada más déjenme llegar a una cierta expresión Y aquí vamos a parar la clase del día de hoy Fíjense Lo que voy a hacer es Voy a tomar justamente el integrando Que tiene que ver con f' dividido entre f Y voy a ocupar la expresión que obtuve para la derivada Y la expresión que tengo para la f Para simplificar ¿Por qué? Porque ven que si ustedes dividen f' entre f A la hora de que hagan el cociente de esto entre f En esos productos que tengo aquí Fíjense que nada más va a sobrevivir el factor que no aparece. Entonces, aquí me va a quedar justamente la suma de j igual con 1 hasta n de 1 entre z de j. Y cuando haga el cociente entre f de esta parte, vean que justamente me va a quedar simplemente f' su derivada, bueno, tilde, entre f. Porque este producto se va a simplificar con este producto. Y voy a llegar a esta expresión que tengo aquí, ¿vale? Entonces, esto me está dando una expresión que tiene que ver con una suma de z menos zj más f tilde prima de z entre f tilde. ¿Vale? Y aquí vamos a parar el día de hoy. Entonces, tengo esta identidad y mañana empezamos con esta identidad. ¿Sale? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? De lo que hicimos o de lo que vimos o de algo. Bueno. Entonces, a ver. Si no tienen preguntas de la clase del día de hoy, este, aquí podemos terminar. Eh, nos vemos el día de mañana. Uh -huh. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ¿no? De alguna otra cosa, este, pues aquí me espero, ¿no? Si no, como les dije, nos vemos el día de mañana. Que tengan un muy buen inicio de semana. ¿Sale? Bye.